Señores, en las bullas del día eh, tenemos eh, un incidente que pasó en Santo Domingo donde le dan un trompón a un miembro de la DGC, activo a AME. Velo eh, ahí, identifican conductor del, del trompón a un agente de la DGC en la avenida Abraham Lincoln. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC informó la noche de este martes fue identificado el conductor que agredió a uno de sus agentes momento en que se procedía a fiscalizarlo por presunta violación a la ley de tránsito, el conductor fue identificado por el departamento de inteligencia de la DGC como el sargento Elías Solano Pérez de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el hecho ocurrió en la tarde de este martes en la avenida Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Ricard mire señor vamos a ver el video Oh. ¿Cómo te ah, ¿Hálense ahí, álense ahí? ay, coño. ay, coño. ay, ay, ¿Ah? ¿Halense ahí? ¿Halense ahí? ¿Sí? Señores, mire cómo está, eh, mire cómo está este país. ¿Eh? La persona piensa que porque son policías hay que respetar todo tipo de ley. Mire, miren, mire qué galleta le dan a ese 10. Esa, y jaló, y jaló él también ahí. Vamos arriba los dos. Los dos jalan por su alma, ¿eh? ¿eh? Hay personas que salen aburridos a la calle. Usted tiene que encomendarse a Dios. Eh, usted se encomienda a Dios para que usted salga de su casa. Pero es una falta de respeto muy grande a ese. A ese. Mira, y le atreve a chocarlo también. ¿Eh? Gracias a Dios no pasó más de ahí, pero debe ser sancionado, pienso yo. Eh, eh, eh, ese caballero, miembro de, le, de la Fuerza Aérea Dominicana, que de, de, deben tener un respeto, a, porque son compañeros, son militares. ¿Me ¿no entiendes? Deben, deben tener ese un, un amor, no sé. Pero aquí la gente, porque tiene un carguito, una, un ranguito, quiere darle golpe a los otros. amé con el día entero seguro parado, ahí es. Eso no es fácil. ¿Eh? Y, y son rasos también y viene este, este hombre a dañarle la tarde y le da una galleta en la cara y jaló y jaló también y se la aparece que es derecho y la tenía la zurda ¿Eh? esto es increíble esto es increíble lo que está pasando en otro país mire eso el presidente o el jefe de la policía tiene que a, eh, hacer algo con ese caballero ya lo identificaron la, la inteligencia de la DGC tiene un departamento muy bueno de inteligencia un saludo a, lo, a los comandantes de aquí de la DGC que se me va el nombre que son muy, muy amables con los ciudadanos aquí en San Francisco de Macorís un saludo y también que nos ven a través de Canal 10 de Telenor eh, lo, los muchachos de la DGC hay antiguo AME todavía hay gente que no sabe lo que es la DGC que dicen que lo amé, como usted quiera entenderlo. Vámonos con la segunda.